Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy, pero que muy bien en compañía de la gente con la que queréis estar. Mirad, hoy vamos a ver un video de cómo puedes hacer miniaturas impactantes de YouTube en 10 segundos o menos. Es muy, muy sencillo. Como sabrás, las miniaturas de YouTube son una de las cosas más importantes, o sea, la más importante cuando tú haces videos y los quieres viralizar o compartir o lo que sea. Porque es verdad el, el refrán que dice que de la vista nace el amor. Y el primer vistazo que le da la gente a tu video es la miniatura. Si tienes muy buen contenido pero la miniatura no acompaña, pues no vas a tener visitas. Si tienes un contenido regular pero tienes una miniatura excelente, la gente le va a dar clic. Luego se pueden ir o no. Pero tú ya conseguiste la primera parte y más importante para que se vea un video, que es el clic en la miniatura. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esas miniaturas impactantes en 10 segundos o menos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar de la importancia del thumbnail o miniatura para YouTube. He puesto en Google una búsqueda que es importancia de la miniatura de YouTube y fíjate que me ha dado 2 millones de resultados. Es decir, es algo que la gente... Quiere saber que la gente consulta porque es importante. Si no tenemos una miniatura, pues no podemos tener buenas visitas a nuestros videos. Mira, son el principal foco de atención a la hora de hacer clic en el contenido. Es el único elemento que puede diferenciar a la hora de elegir un video. El único elemento. Puedes tener muy buen SEO y aparecer en las primeras búsquedas de YouTube. Por ejemplo, vamos a poner videos. Y mira, estos son los resultados, estos son solo en inglés, 184.000 resultados del 2015 para que veas el, el valor de lo que es hacer una buena miniatura. Mira, porque las miniaturas, eh, te ponen ejemplos, las miniaturas son el identificador de tu canal y sobre todo lo que te va a abrir la puerta a tener nuevos visitantes. Si tú estás teniendo un canal para monetizarlo con AdSense o con afiliados o con cualquier otra forma de monetización, necesitas que la gente vea tu contenido para que pueda ver en la descripción o en el mismo YouTube lo que tú tienes. De ahí la importancia de las miniaturas. Mil Patel, que es uno de los líderes del SEO, mira, nos pone las miniaturas simples y atractivas incrementan engagement hasta el 154%. Necesitamos. Buenas miniaturas. Miramos, pues hay poner un ejemplo de miniaturas. Cada uno tiene diferentes estilos. Dado que nuestros ojos son atraídos naturalmente a las imágenes, lo más probable es que no consigas clic en tus vídeos con una miniatura simple y aburrida. Según la Academia de Creadores de YouTube, el 90% de los vídeos con mejor desempeño en YouTube tienen una imagen de miniatura personalizada. Pues aquí la cargas, pones la, la miniatura. ¿Y la haces? ¿Qué significa personalizada? Que no coges un frame del vídeo. La haces, la haces tú mismo. Luego tienes montones de sitios para hacer miniaturas gratis. Te lo voy a poner por aquí, que también lo busqué. Miniaturas de YouTube. ¿Cómo crear miniaturas? Free Online YouTube Tunnel Maker. Hay un montón... Este es Canva, todo el mundo conoce Canva. ¿Qué pasa con, con los gratuitos? PhotoJet, miniaturas gratis. Spark Adobe. Por cierto, si estás en mi lista privada Photojet, tú lo tienes gratis de instalación en escritorio para que puedas hacer miniaturas. Spark Adobe. Este es súper bonito, pero es de pago. Te dejan limitaciones con la versión gratuita. Mira el Google Support, como miniaturas, añadir miniaturas a un video. Haga miniaturas con Crelo. Crelo también es de pago. Filmora es de pago. Vismi de pago. Design Cap de pago. Play Google de pago. Eh, cómo hacer miniaturas, miniaturas de forento de tal. Hay un montón de sitios gratuitos que te dejan hacer miniaturas. Mira, vida VidaIQ también te deja hacer miniaturas. Educurral, eh, cómo hacer, enfoque, montonazo, montonazo. Te vas a cansar de tener sitios gratuitos para hacer miniaturas de YouTube. Mira, Designer, plantillas gratis. El problema que yo le veo es que no son flexibles. No son tan flexibles como hacerlo con otro tipo de herramientas y sobre todo lo que no te van a dar no te van a dar es una variedad de inspiraciones para que tú puedas generar tus propias miniaturas y hacerlas atractivas para tu público objetivo y para eso hay montonazo también de, de cosas de pago y gratuitas yo específicamente tengo ya mi propia miniatura la que uso siempre, tengo dos estilos y cuando quiera la cambio no hay ningún problema y las hago en PowerPoint, PowerPoint se me hace muy fácil de generar, muy fácil de manipular y sobre todo que es una plantilla, una vez que haces uno puedes hacer 100.000, ¿vale? Insisto, hay muchas, muchas soluciones, hoy te voy a presentar una que se llama Levidio ves Levidio YouTuber, es específica para YouTube tiene muchas cosas para YouTube. Perdona la página de ventas, pero es que no la pude encontrar en español ni en inglés. Está únicamente en eh, este idioma, que es una variación del hindi. Creo que es de Bangladesh. No sé qué, qué idioma hablen exactamente en Bangladesh. La voy a traducir al español para que tú la veas. Ahí estamos. La forma más rápida de hacer vídeos y marcas en tu canal de YouTube. Haga que el contenido sea tan fácil como hacer clic. Y reemplazarlo con más de 1.300 plantillas y recursos gráficos. Te pone aquí los ejemplos. Están hechas en PowerPoint. Es decir, no necesitas ningún tipo de habilidad en especial. Esto es lo que nos ofrecen ellos en, en el video YouTuber. Más de 1.300 plantillas exclusivamente para YouTube. Plantillas de vídeo. para openers. Para contenido. Está es súper interesante. A ver si te la puedo mostrar miniaturas, las clásicas, el arte del canal, el logotipo, eh, tercio inferior son los lower tiers, estos que aparecen aquí abajo, animaciones para suscripciones. Si eres un visitante frecuente de mi canal, sabrás que con este tipo de cositas, las suscripciones para YouTube, puedes hacer muy buenos negocios. Por aquí arriba te voy a dejar enlaces a dos videos que te van a decir cómo puedes ganar dinero con el arte de YouTube, con las miniaturas y todo lo que es YouTube. Te los voy a dejar aquí abajo. Aquí en, aquí en la parte de arriba te los voy a dejar. ¿Vale? fondos animados, actores de pantalla verde. Esto es súper importante porque puedes hacer un montonazo de cosas con ellos. En fin, muchísimas cosas. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos. Es la presentación del video youtuber. Seleccionas, personalizas y exportas. Muy, muy sencillo. No solo YouTube, también para e-commerce, Instagram, eh, marketing de afiliado y sea cualquier negocio. Tú sabes que el video... Es lo más importante. Y este pack te da no solamente cosas para YouTube, sino para hacer vídeos en casi cualquier otra cosa. Yo estoy encantada con él. Lo compré hace días y me gustó tantísimo que cogí la versión de reseller para poder ofrecérsela gratis a mi lista privada. Atentos, lista privada de vídeo YouTuber lo tenéis gratis. Ya sabéis dónde ir a buscarlo completamente gratis para vosotros. Es fácil de integrar. 20 plantillas de videodinámicas, que son estas. Aquí puedes ver todos los módulos. 33 de vídeo de estilo de contenido. Los de contenido son más, ¿cómo podría decirlo? Más complejos. Por ejemplo, vamos a ver este. 10 mejores. Le damos clic y nos va a dar la muestra de lo que hace. Ves, son Viene aquí, tiene el channel. Todo esto ya está preparado. Tú simplemente tienes que cambiar los textos. Este texto, todo lo demás ya está hecho. Puedes poner el fondo de vídeo que tú quieras, o imágenes, o dejarlo sin nada. Y esto está preparado. Tú simplemente lo coges y lo pones en tu canal. Súper fácil, súper divertido. Además está preparado para que también lo puedas usar en softwares de vídeo. No solamente en PowerPoint, sino Camtasia, eh, Vega, eh, HitFilms, OneShot, el que tú quieras. Estos son los miniaturas, son algunas miniaturas que tiene el arte para los canales la parte de arriba que ves aquí también la tienen preparada es, es súper bonita diseños flat, si no te gusta tan escandaloso pues también tiene diseños flat animaciones para suscribirse suscríbete, suscríbete, sus, esas son súper bonitas y son lucrativas, ojo en la parte que te voy a dejar aquí son lucrativas por ahí ya lo verás, tengo dos vídeos que te pueden decir cómo ganar dinero con estas cositas, ¿vale? Pantallas finales, los End Screens, que también son súper buenos, súper bonitos. Ves también esto, esto. Puedes hacer muchas cosas. Los Lower tiers, que también son muy interesantes. Si tú tienes la idea de tener un canal o hacer un canal, pues esto te va a venir súper bien. Y si ya lo tienes, te va a ayudar a consolidar la marca de tu canal. Insisto, no solamente tu canal, sino vas a poder hacer montones de vídeos para casi cualquier otra cosa. Casi cualquiera. Entonces, estos son los openers para que tú puedas abrir, mira, vamos a ver esto, por ejemplo. Ese es el estilo que tienes para openers, ¿ves? Son bonitos todos. Está muy bien. Me gustan bastante. Transiciones, hay muchas transiciones, transiciones para hacer cambios de uno a otro. Cuentas regresivas también tienes. Vamos a ver una cuenta regresiva. Míralas aquí las ves. Estos son los modelos de las cuentas regresivas. Mira, 3, 2, 1, aquí también, 321, 321, diferentes estilos para cuentas regresivas. Evidentemente no solamente tiene 321, pero para ejemplo te dan solamente 321. ¿vale? Estudios virtual con fondos animados, eso también está bien, porque tú puedes sustituir lo que son las pantallas verdes por imágenes, tanto en PowerPoint como en tu software de vídeo favorito. Tú no tienes que limitarte para nada tiene 134 estilos virtuales de pantallas estáticas ¿ves? aquí estáticas fondos animados actores en pantalla verde eso es súper interesante porque tú puedes sustituir cualquier fondo o textos con estos actores de pantalla verde estos actores están en inglés pero bueno, tú puedes utilizar y poner un subtítulo, un audio, lo que quieras el Virtual Studio Creator tiene tutoriales, así que no te, no te preocupes, tiene tutoriales están en inglés, pero no importa porque tú simplemente tienes que seguir los movimientos que ellos hacen con el cursor y lograr los mismos resultados. Tienen licencia comercial, eh, las plantillas y ya está. Esto es lo que tenemos. El precio que nos dan está en su moneda. No sé si son rupias de la India o rupias de Bangladesh porque dice RP o IDR y cuesta 447 mil de su moneda que en, la, en, en dólares pueden, no sé si son 30 o 40 dólares, y si estás en Europa son 25 o 30 euros, ¿vale? Insisto, mi lista privada lo tiene completamente gratis, todo. ¡Ojo! Es un paquete mega grande. ¿Qué quiere decir mega grande? Son más de 10 gigas de contenido, más de 10 gigas de, de contenido absoluto. ¿Ves cómo descargar? Aquí lo, lo pone... Uy, está en, en su idioma, vamos a ver, no lo deja traducir. Pues bueno, está eh, puesto en un hosting y tú simplemente te lo descargas para ti. ¿eh? Tiene licencias, en fin, está muy bien. Ministra privada gratis. Vamos a ver una muestra de lo que hay. Mira, este es el estilo de la miniatura. Eh, he abierto solo un, una muestra, en este caso de fitness. ¿Ves? Son súper bonitas. Están en PowerPoint esta es otra, mira que bonitas son, este otro, mira, y este, son súper súper bonitas y muy muy flexibles, tú puedes darle clic a cualquier elemento, ves, y modificarlo, eh, en your channel name here, aquí vamos a poner por ejemplo, mi canal, mi fitness channel, por ejemplo, y aquí es fitness, vamos a dejarlo como fitness o tal, video title vamos a poner levanta pesas, no soy nada fitness, así que no sabría que poner pesas rápido, fast ahí está, ya las fuentes están hechas, no pasa nada, y aquí vienen los los lore insums para que tú los puedas justificar es, no te quedes atrás mira cómo puedes Aumentar rápidamente. Y aquí lo ponemos otra vez. Tu límite de peso. Ya está, sin más. Y esta imagen, tú la puedes sustituir y poner la que tú quieras. Lo mismo pasa con este, este, este, o este. Cualquiera. Muy, muy, muy fácil. Es PowerPoint para que lo veas. PowerPoint. bien vulgar. Sin más. Así que es súper customizable, muy muy rápido de personalizar y tienes thumbnails realmente bonitos súper bonitos puedes modificar todo editables al 100% insisto, este es un ejemplo pero ellos tienen muchísimo contenido hay cosas más complicadas que otras esta es la más sencilla de todas por eso la, la he abierto rápido para que tú puedas mirar lo sencillo que es modificar esto, y esto ya lo subes a tu canal de YouTube y suficiente esto es lo que tú recibes en el paquete. Mira, estas son las miniaturas. Fíjate, aquí aparecerá y es súper bonita. Voy a hacer más grande. ¿Ves? Tú simplemente las modificas, las personalizas a tu gusto. ¿Ves? Ahí están. Para educación y tutorial. Estas son los, las categorías que tiene. Entretenimiento. Familia y niños. Te pone solamente en la primera pantalla, pero tú desde luego tienes más. Como has visto dentro, tienes al menos... Cuatro o cinco diseños de cada uno. El flat design. Si no te gustan esos tan llamativos. Tienes flat gadgets. Recuerda que esto te sirve. No solamente para los thumbnails de YouTube. Sino para hacer videos de cualquier cosa. Por ejemplo el de gadgets. Sirve para que hagas Amazon. Para que hagas afiliados de cualquier tipo. Los gamings. Ya lo sabes. Si estás haciendo gaming. Pues estos están súper bonitos. Este es el que he abierto para modificar. El de fitness. Luego vienen otros. Los que no caen en ninguna categoría. Mira qué bonito, es precioso. Y luego para blog y travelings. Además, tienes esta carpeta de info donde viene la lista de fuentes que tú vas a necesitar para utilizar en tus thumbnails. Ya vienen todas, todas, tú no tienes que molestarte en buscarla. Están todas ahí. Y de esta manera ya tienes todo el pack entero. Estas fuentes las tienes que instalar en tu ordenador para que. Cuando los abras, veas realmente lo que ellos te ofrecen. Si no tienes las fuentes instaladas, esto probablemente lo verás muy feo. Pero por eso te dan las fuentes, ¿vale? Y de eso se trata. Le video youtuber. Para mi lista privada gratis, ya saben dónde ir. Un montón de gigas. Para que tengan todo esto. Recuerda que te voy a poner dos videos con los que tú puedes ganar dinero con, con este tipo de cosas. Ya sea ofreciendo este servicio a terceros de creación, de diseño, del arte completísimo de un canal de YouTube o haciendo pequeños vídeos para marketing de afiliados tipo Amazon, tipo Shopify, ese tipo de, de vídeos cortitos que son para presentar productos de e-commerce, bueno, pues también los puedes hacer con este tipo de vídeos. Te dan ellos los tutoriales, no tienes ningún problema, solo tienes que seguir lo que ellos hacen con el ratón, no te hacen falta habilidades especiales, aunque estén en otro idioma, no pasa nada, tú puedes hacerlo. Para mi lista privada, insisto, absolutamente gratis. Y si no estás en mi lista privada, te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Por un pequeño fee mensual de 9 dólares, tú tienes acceso a todas las herramientas que voy presentando para la lista privada. Ojo, la lista privada no es coaching, no son asesorías, no es un curso, no son vídeos. Es un grupo de herramientas que yo compro con reseller y puedo dar gratis a mi lista privada y a los que no están en mi lista privada a un precio increíble. Como de vídeo youtuber que la tengo a un precio increíble para la gente que no está en mi lista, pero que puede necesitar esta herramienta. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Te invito a que te suscribas a mi canal. A que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos tutoriales que voy subiendo ni de las herramientas que voy subiendo. Espero que el video te haya gustado. Que aproveches los vídeos que te voy a dejar por aquí. Porque puedes sacar dinero no solamente para tus canales, mejorarlos, sino ofreciendo esto como un servicio a terceros en diferentes marketplaces. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Espero que estés muy bien. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!